Muy bien genios, primeramente miremos la estructura que debe de tener. Cuando hablemos de racionales estamos hablando de fraccionarios. Entonces vamos a tener acá término a, b y el símbolo que puede ser mayor, menor o igual. Y no olviden que a o b van a ser números, pero pueden también ser positivo o también puede ser negativo. Entonces es importante que siempre que tengamos en el denominador la variable x, aquí vamos a trabajar con racionales. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, vamos a comenzar resolviendo algunos ejemplos prácticos. Veámoslos. Tenemos este primer ejemplo. 2 sobre 3x menos 6 menor que 0. Como podemos ver, tenemos un valor positivo en la parte de acá, ya que 2 es mucho mayor que 0. Y nos encontramos con esto. Tenemos 3x menos 6. Aquí, lo importante es concentrarnos en esta parte de la desigualdad. Entonces, vamos a coger 3x menos 6... Y vamos a decir que es menor que 0. O sea que me voy a concentrar solamente en el denominador. Entonces vamos a despejar acá. Esto está restando, lo pasaríamos a sumar, quedando con signo positivo. Y ahora, este 3 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Nos quedaría x menor a 6 sobre 3. Podemos simplificar. Si sí, esto nos quedaría, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2 quedando los x menores que 2 antes del 2 quiere decir que serían todos los valores inferiores a 2 corresponderían al resultado de esta inecuación. vamos a ver un segundo ejemplo el cual es muy importante quiero que tomen muy bien nota de él ¿por qué? porque vamos a trabajar con dos fracciones y vamos a aprender a trabajar con ella así que veámoslo antes de continuar con el segundo ejemplo quiero que invitarlos a que si les está gustando el video lo compartan para que otras personas se puedan beneficiar de él y si es la primera vez que están viendo uno de los videos de canal dancing no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. ahora continuemos con el segundo ejemplo ahora tenemos este siguiente caso 3 que divide a 2x más 3 es menor que 1 sobre x menos 2 bien, uno podría pensar en cruzar estos términos pero no es lo ideal lo ideal es siempre igualar a 0 entonces ¿qué vamos a hacer, todo este término que está acá, lo vamos a pasar al otro lado pero con signo contrario, quedando 3 sobre 2x más 3 y este pasaría como menos 1 sobre x menos 2 y no olviden que nos quedaría menor que 0 Ahora aplicamos la carita feliz, este con este, este con este y este con este. 3 que multiplica a x menos 2, entonces quedaría 3 paréntesis, x menos 2 menos 1 que multiplica a 2x más 3. Sobre, nos quedaría esto, 2x más 3, que multiplica a x menos 2. Y no olviden que todo esto es menor que 0. Bien importante eso. Ahora, resolvemos la parte de arriba. Tenemos términos de x arriba, entonces vamos a multiplicar. Propiedad distributiva. 3 por x nos daría 3x. 3 por 2 nos daría menos 6. Más por menos daría menos. Menos. 1 por 2 nos daría 2x, menos por más nos daría menos y 1 por 3 nos daría menos 3. Sobre lo de abajo no lo vamos a multiplicar, lo vamos a dejar tal cual como está, quedando 2x más 3 que multiplica a x menos 2. Y no olviden que esto es menor que 0. Ahora, resolviendo lo de arriba nos quedaría 3x menos 2x, ¿cuánto nos daría eso? 3x menos 2x, pues nos daría 1x, y menos 6 y menos 3, nos daría menos 9. Quedando, x menos 6 y menos 3 nos daría menos 9, sobre 2x más 3, que multiplica a x menos 2, menor que 0 no olviden que tenemos que tener en cuenta la desigualdad ahora empecemos encontrando los puntos críticos vamos a decir que x menos 9 es igual a 0 lo mismo acá 2x más 3 es igual a 0 y x menos 2 igual a 0 miren que en este caso tenemos que hallar tanto el denominador como los denominadores y como son dos debemos partirlos empezamos con este nos quedaría Menos 9 pasaría a sumar, quedando x igual a 9. Entonces ya aquí encontramos el primer valor. Despejando acá, esto nos quedaría x igual, esto pasaría a restar, y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir, quedando menos 3 medios. Ya aquí encontramos el segundo. Y tenemos x menos 2 igual a 0, despejando nos quedaría x igual a 2. Entonces tenemos tres valores que debemos tener en cuenta. Acá, importante, el menor lo tenemos acá Y el mayor sería este, entonces los tenemos que tener en cuenta, este valor ¿Para qué necesitamos esto? Para poder establecer los intervalos de la desigualdad Vamos a ver cómo organizar esto en los intervalos Veámoslo Empezamos con el mayor Para el mayor sabemos que es X igual a 9 Entonces vamos a decir que los X que sean mayores a 9 Para el menor vamos a decir Los X que sean menores a menos 3 medios Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos relacionar Estas parejas este Con este, menos 3 medios a 2 Y de 2 a 9 Porque es como una especie de secuencia Entonces, primeramente Que sean mayores a menos 3 medios Y que sean menores a 2 Y por último Tendríamos los x que sean mayores a 2 pero que sean menores a 9 Entonces tenemos cuatro opciones que debemos analizar Tenemos que mirar cada una de ellas a ver cuál de todas me satisface que sean menores que 0 Entonces tenemos que dar valores Entonces digamos en el primer caso podemos darle un valor digamos a 9 Podemos decir por ejemplo que valga 10 porque es mayor que 10, menos 3 medios, entonces podemos dar un valor, esto menos 3 medios es menos 1,5, entonces la mitad sería un poquito más abajo, vamos a decir por ejemplo que sea un menos 3. Ahora, entre menos 3 medios y 2, podríamos darle un valor que esté por ejemplo el 1, entre 2 y 9, podemos darle un valor, podría ser por ejemplo un 3, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a corroborar, cada uno en la ecuación, que en este caso vamos a tomar esta ecuación, y vamos a ver cuál cumple de que sean menores que cero. Veámoslo para entenderlo mejor. Muy bien, genios. Espero que estén tomando nota de todo el ejercicio. Aquí hemos reemplazado en cada uno de los cuatro casos. 10, menos 3, 1 y 3. Entonces tenemos los cuatro casos acá. Y vamos a verificar en qué casos es menor que cero. importante aquí un pequeño truco, que es, no es necesario hacer los cálculos, solamente es importante tener en cuenta el signo que tienen, entonces por ejemplo acá, 10 menos 9 pues sabemos que eso es 1, o sea que esto es positivo, 2 por 10 da 20, 20 más 3 da 23, o sea que eso también nos daría un signo positivo, y 10 menos 2 pues nos va a dar 8, y 8 es un valor positivo, o sea que todo esto es positivo, entonces Positivo por positivo nos da positivo, y al dividir esto, pues nos sigue dando positivo. No es menor que 0. o sea que esta se descarta. Sigamos con la siguiente. Menos 3 menos 9, esto nos va a dar negativo. Ahora, 2 por menos 3 nos daría negativo, menos 6 más 3, eso nos daría negativo, porque menos 6 más 3 nos daría menos 3, sigue siendo negativo. Menos 3 y menos 2 nos da negativo. Miramos acá qué pasa. Menos. Menos por menos, más. Entonces, ¿qué estaría quedando acá? Acá quedaría negativo y aquí quedaría positivo. Menos por más nos daría menos. Y menos quiere decir que el valor es menor que 0. Quiere decir que esta sí satisface la ecuación. Vamos a ver ahora la siguiente. 1 menos 9. Esto nos daría negativo. menos 9 esto nos daría menos 8. Negativo aquí nos daría positivo y aquí 1 menos 2 nos da menos 1 o sea quedaría acá negativo más por menos nos daría menos quedando menos y menos y menos por menos no olviden que esto siempre va a dar positivo quiere decir que esta también se descarta por último tenemos esta 3 menos 9 esto nos daría negativo esto nos daría menos 6 o sea que esto acá da negativo 2 por 3 6, más 3 nos daría 6 más 3 9, quedando con signo positivo. Y 3 menos 2 nos daría 1, sigue siendo positivo. Más por más daría más. Y menos dividido más, esto nos va a dar con signo negativo. Quiere decir que es menor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta sería la siguiente. Los x menores a menos 3 medios y lo podríamos unir con 2 los x mayores que 2 y menores que 9. Este sería el resultado que satisface esta desigualdad. Con esto daríamos por concluido el tema de inecuaciones racionales. La próxima semana nos concentraremos en la parte de inecuaciones con valor absoluto. Vamos a ver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 Gracias y hasta un próximo video.